¿Estás bien? ¡Sí señor! Yo estoy bien, pero esta chica... ¿Quién es? Estaba atrapada en las ruinas de la ciudad. La he rescatado. Bien hecho, ¿Ah? ¿Cómo te llamas? No lo sé. ¿No lo sabes? Comandante, Brion. Esta chica... Ahora entiendo, ha perdido un Tal y como este es el mundo, este ya ni no me sorprende. Hmm. Ed acaba de contarme la historia de la chica. Parece ser que nos conoce muy bien. ¿De dónde habrá sacado esa información? Si, sí, como si, tenemos el deber de protegerla. Es un ser humano y necesita nuestra ayuda. Ed la ha salvado. Vamos a llevarla hasta un lugar seguro. Sí, señor. Ed, el de la chica. Sí, señor. ¿Se acabó? Aún no nego allí Wow, este parece muy fuerte Pero no tengo otra opción Eh, acosadora No soy una acosadora Ya claro, tú solo No la caes Yo no la haré. ¿Dónde estoy ahora? Espero que funcione Oye Ah, no me asustes así Crece Eres una plasta Hmm, ¿Algo va mal? ¿Dónde estamos? ¿Esto no es el túnel Puedo ir los trenes. ¡Qué raro! ¿Cómo hemos llegado aquí? Ya tenemos la misión. Vivir a la maldición de la estatua. 60 minutos se vaya a seguir borrada. Ah, el contador. ¿Para qué sirve? ¿Para la misión? ¿Es que no te das cuenta? Si no cumplimos la misión antes no de ir al contador cero, nos van a eliminar. A mí me parece una locura. ¡Hey! ¿Qué queréis tomar? Ojetos, armas, armaduras, pedid por esta boquita Sois los la, del la, la, gremio ese con novatos Lo último que vosotros, son los que más pasta sueltan Espero que compréis mucho ¿Eh? Estoy pelada de materiales, así que no he podido hacer nada bueno Traes todo lo que encontréis en el vale, lo que sea Aquí nos encargamos de tratar a los heridos en combate También podéis comprar medicinas para vuestro viaje Más vale prevenir que curar Os si llenan el bosque, volved aquí nos sé, encargamos de vuestra salud y vuestras vidas. No os he visto nunca por aquí. Supongo que habéis venido a investigar el laberinto, ¿no? Si es así, sean bienvenidos. No hay muchos gremios obviamente, que acepten a nuestros aventureros. Esos perdedores se preocupan demasiado por unidades en vez de investigar el bosque. Si tenéis a Gaya, sería mejor que cre creáis un gremio desde cero para los novatos. Hay mucha gente que no tiene nada que hacer y que se unirá a cualquier gremio que le aceptara. Muy bien, manos a la obra. Escribid este registro el nombre que tenga el gremio. Algún día será famoso, así que pensad bien el nombre que vais a elegir. ¡Joder! ¿Pero qué me ha pasado? ¿Cómo he acabado aquí? Cuando dijo eso, un recuerdo le vino a la cabeza. Era lo último que Junpei recordaba antes de despertarse en aquella extraña habitación. Era más de medianoche cuando regresó a casa. Junpei subió las escaleras arrastrando los pies y abrió la puerta del apartamento 201. Dentro había una pequeña y única habitación que le costaba 630 dólares al mes. Se mudó allí cuando entró a la universidad y ya llevaba tres años y siete meses. Entró y encendió las luces. Los fluorescentes del techo parpadearon y se encendieron lentamente como si despertarse de un profundo sueño. La fría luz iluminaba el ambiente que había visto tantas veces cuando volvía a casa. Todo estaba como lo había dejado. Las revistas apiladas en un rincón, los libros de texto llenos de polvo... Las cajas de los CDs cubrían el suelo. Los vaqueros y la camiseta que se había puesto el día anterior estaban tiradas en el suelo. ¡Rachel! extrema preocupaciones! ¡Esta guerra puede ser muy dura! Déjalo en mis manos, hermanita. Sé que tú tienes suficiente, con preocuparte de Macro Land. O Homerala no dispone de un gran ejército, pero no estamos solos. Las cuatro misiones las harán juntas. Dajol no tiene nada que hacer. ¡Me alegro de que usted tan animada! De todas formas, te envío refuerzos. Cuando llegue, unir vuestras fuerzas para derrotar al enemigo. ¿De acuerdo? Tus palabras son órdenes. El ejército de Megalán no se rendirá. Ja, ¡Ja, ja, ja, Ya lo sé. Contigo al frente sé que puedo estar tranquila. Eso sí, me temo que esta vez no podré unirme a tu ejército. Sea como de luego asegúrate de darle la debida instrucción. Eso está hecho, hermanita. Muy bien, eso es todo soldado, ahora me voy del juego, me no vuelvo a aparecer y quizás tenga que comprarme por una suma cantidad de dinero en la tienda, apoyarte el juego, con todo el rango ese y cosas así. Usa el panel de control para correr y salta con el botón B. Salta para evitar obstáculos y alcanzar lugares elevados. ¿Seguro que el impacto del aterrizaje no ha causado daños? ¿Te refieres a mi robot? ¿Qué va? El Zahat está mejor que nunca. No, pero más ya lea un diagnóstico, ¿quieres? Capitán, acabo de recibir un telegrama de Hynderburg. Se ha avistado otro intruso. Es un chico montado en un robot. ¿O qué? ¿Te refieres a ese payaso de ahí? Hola, señoritas. Si queréis un pelo de esta cola, venid a por él. ¿Pero qué haces? No les cabréis más de lo que están. Bah, son unos fanfarrones. ¿Qué van a hacer? ¿Dispararme? ¡Abrir fuego! ¡Disparad! ¡Ay, no! ¡Buenas! ¡Es un placer conocerte! ¿Sois los subordinados que me ha asignado Hayes. Eso es. Me llamo Marco. Mucho gusto en conocerte. Y yo soy Reine. Es un placer... ¿Sabéis luchar? ¿Destaquéis en algo? Pues claro que sabemos luchar. Yo sé manejar la lanza y tengo cierto conocimiento de magia. Yo soy un digno espadachín y me defiendo como senador. Sí, vale. También soy un buen observador. En el servicio de inteligencia dicen que eres su niño bonito. ¡Oh! Huh. ¡Eh! Eres tan distante como decía. Pero me gusta. Hombre, tiene que ser así. Y no como esos memos que solo saben palotear. Me alegro de contar con tu aprobación. A mí me tranquiliza que nuestro oficial sea tan comprensivo. Por una alianza provechosa. Pero, aparte de eso, ¿eh, señor Stone? ¡Miau! Sos, escúchame bien. Ya es hora de que aprendas a controlar tus arañazos. Solo quería que estuvieses un pito. No creo que comprenda palabra de lo que le digo. Ethan, pásame el bote de salsa de soja que tienes ahí. Venga hombre te estoy viendo una miseria. Es la voz del tío Derek. Siempre tan oportuno. En cuanto alguien lo menciona aparece. Te he dicho que no te puedo dejar nada. Me en la cabeza. Pues esa yo quería desearte feliz cumpleaños. Ah. Oh. Sé que allí es la hermana pequeña de mí pero quién eres tú. P Perdona me llamo Emily Nines. Emily muy bien gracias por acordaros de mi cumpleaños. No tan rápido, tenemos un regalo para ti Oh, ¿de verdad? Emily, adelante, dáselo Ah, sí, esa... ¡Toma! Uh, uh, uh, uh, Estoy metido en algún lío ¿Eh? ¿Lío? Espere, da igual, usted es policía, ¿verdad? Pensé que a lo mejor había hecho algo malo ¿De qué habla? ¡Yo soy la que tiene problemas! Oh, ¿o ¿Policía? ¿Le hiciste? ¿Qué? ¿A un policía? ¡No fui yo! Y, además, Dustin no y yo no éramos novios de esos ¡Protesto! Uh, uh, uh. ¿Qué pasa? Uh. ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? ¿Eso es dado protesto? ¿Sin pensarlo? Hasta volver apuntando con el dedo dispuesto a visitar mi adversario. ¡Qué subidón! ¡Inspector Kunsoe. ¿Te refieres a mí, amigo? ¡Diga el nombre de la acusada, por favor! Quinta de mostrar con este ejercicio futil, señor Wright. ¡Oh, auxilio, auxilio! ¡Por favor! El barco, tuvimos una tormenta y... Lo sé, yo también estaba a bordo Oh, oh ¿Haría alguien más? He estado buscando desde ayer Pero tú eres la primera persona que me encuentro Ya veo Bueno, ¿estás herida? Ah, no, no, estoy herida, no estoy herida Pero perdí mis gafas cuando mi bote llegó a la costa Te ayudaré a buscarlas te enfermarás si te quedas con esas ropas mojadas Cerca de aquí hay una cueva En la que puedes descansar Lo primero que debes hacer es secarte Tienes razón Por aquí oh, ¿Estás bien? Lo siento, tengo muy mala vista Lo siento, es mi culpa porque rompí tus gafas Dame tu mano ah, Es viroso. vamos juntos Está bien muy buenos días, quisiéramos entrar en el pueblo, ¿podría usted bajar el puente robadizo? Tengo ganas de querer bajar el puente para todos los señoritos de ciudad que vienen por aquí ¡No tienen ni jeta ni nada! ¡Oh, oh, oh! ¡Menudo de dos. Acabais de llegar a Saint ¿eh? Se os ve en la cara Me llamo Pigot. os voy a dar un consejito, a ver tú niño Toca ese barrio ahí con el lápiz táctil No preguntes, hazlo y calla Oye, ¿quiénes sois? Ah, sí, sí, sí, les estábamos esperando Profesor Layton ¿Qué sucede? esto es terrible Mi nena, mi cariñito, mi Claudia ¿Su Claudia? Mi queridísima Claudia, mi dulce bomboncito, mi borlita adorada, Mateo, Mateo. Puedo ayudarte, está enfermo, herido, o oh, es la primera vez que viene por aquí. También tenemos tratos con la tienda Sito para proveer de medicinas y otros suministros. Estoy deseando poder trabajar contigo. Por ello, te nombro explorador del laberinto de Nidrosil. ...y ciudadano de Alto Largard. Como dije antes, tienes un objetivo. ¡Romalia, eh! ¡Eso es súrico! ¡Suena bien! ¡Es extranjero! Bien, dejando eso a un lado, es el momento de que incorpores exploradores a tu gremio. Oh, debes estar a punto de entrar en el laberinto, eh. Ya verás cuando lo veas. Yo solo he estado en la entrada, pero era asombroso. Las superantes plantas, esas flores tan bonitas, oh, pero ten cuidado, también hay un montón de monstruos peligrosos en el bosque, podrían comerte, pareces fuerte, así que estoy segura de que podrás con ellos, pero ten cuidado de todas formas. tu con Ivy, Lady Risa. ya es tan fuerte, usted solo puede ser ¿El elegido, no, seguramente. Eres muy buena con las batallas, Lady Risa! oh, lo siento. No me he presentado, me llamo Oichi He estado viajando con Yoliput por aquí Pero... Si no le importa... Me gustaría unirme a su ejército Lady Risa, ¿me aceptas? Ah... Uh, no He decidido que quiero servirle Lady Risa, por favor permítamelo. No No pelearé por cualquier otro general, por favor No Eres el único por el cual quiero trabajar Lady Risa Por favor, déjeme ir con usted Está bien, entiendo Si realmente no me quiere En realidad, no Yo no me llevo por vencida Lady Risa Por favor, déjeme ir con usted Por favor, no seas tan cruel Voy a ir contigo en adelante, ¿no? No Por favor, no seas tan cruel No Por favor Vale, vale, vale Si insistes tanto pero, ¡Gracias!